o sea todo lo que sea plural persona no este eh, o, o no no persona objetos etcétera le corresponde siempre they they o sea they no solamente es ellos o ellas no se está refiriendo a todo lo que sea plural eso es bien importante para para si, no perder la referencia precisamente it le corresponde solo a un objeto a un lugar a una circunstancia a un animal ¿Sí? Y, y siempre en singular. It siempre es uno solo. Pero no, a veces se confunde uno porque pues, si te dicen que it es para cosas, ¿no? Objetos, pues de entrada ya sabes ahí que ¿no? posiblemente pues, ya también le corresponda ¿no? lo plural, pero no, no siempre es singular, una sola cosa. Para las cosas en plural será they también, sí, eh, para, para su pronombre de, de, de sujeto. Estos de sujeto, I, you, he, she, it, we, you and they, son los que conjugan a los verbos. Normalmente van antes del verbo, ¿sí? Eh, entonces, estos tienen unos posesivos que son específicamente estos, que es my, your, his, para ella, para él, perdón, his, here, para ella. It's, este no lleva apóstrofe, porque si lleva apóstrofe es otra cosa. Eh, en ese caso del apóstrofe, si lo han visto también seguramente, ese, ese es to be. Aquí no es to be, aquí con it decimos que es su de algo, ¿sí? Bueno, este, our, ¿no? Nuestro, nuestra, your, sí, su o sus, para, para ustedes, ¿no? Y they, que se convierte en their, que aquí, digo, lectura no, no afecta, pero la pronunciación de la i no, no este, no ocurre, más es their. Bueno, este su o sus de ellos, ¿no? Que le corresponde a ese pronombre. Entonces, estos son los posesivos. Después de estos posesivos, normalmente tenemos un sustantivo. ¿Sí? Decimos, my house, your car, ¿no? His um, house, etcétera. Bueno, para eso sirven. Son muy importantes porque, además, ¿qué va a pasar? Normalmente, cuando estamos en un texto, en una oración, digamos, eh, en la primera línea vamos a conocer de quién se habla, no? Eh, puede ser un nombre propio, puede ser un pronombre. Normalmente, si apenas vamos a ver de quién se habla o de qué, pues será su nombre propio, no, en su concepto. Y después en la segunda, en la tercera, para no estar, eh, o no ser repetitivos con los nombres, por ejemplo, se hace esto: ocupar los pronombres. Para eso sirven los pronombres. Los pronombres sustituyen nombres propios. En vez de decir, Peter, Peter, en cada oración, ¿no? ya después se convierte en he, y ese le corresponde a Peter. Entonces, aquí la referencia es que en la segunda línea, en la tercera línea, donde ya no me aparece el nombre propio de, del sujeto en cuestión, este, yo debo eh, tener como esa, ese hilo, no perderlo, ¿no? de la lectura, y reconocer que he, cuando lo veo, Ah, pues es que corresponde a Peter, ¿no? Eh, sigue siendo de él. Ah, que si veo his ahora, ¿no? Más adelante. Ah, pues es su de él. Algo que le pertenece a él, ¿no? Y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver estos que son los pronombres de objeto, ¿sí? Bueno, entonces, eh, para esto sirven, son muy importantes. Eh, a veces tenemos más de un sujeto en la, en la oración. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues ahí hay que... Este, ser pues todavía más, eh, de alguna manera, este, ser más atentos ¿no? con, con los pronombres que encontremos para que no nos confundamos. Aquí pues es una línea que nada más maneja Taylor, por ejemplo, ¿no? porque no, no habrá problema. En un párrafo completo pues ya habrá más pronombres. Eh, si yo tengo duda pues me regreso a la línea anterior. O sea, si yo me encuentro un pronombre y no, no, no sé bien a qué se refiere, habrá que regresar según una o dos líneas, <ríe> depende de dónde ¿no? se esté hablando de eso. Bueno, entonces aquí como ejemplo nos hablan de que, dice que Taylor, ¿no?, diagnosticó los tres problemas principales de la psicología industrial. Eh, y luego ya una segunda línea que sigue hablando de Taylor, que ya no se menciona este, su nombre propio, sino ya he, ¿no? Él trató, y ahí seguimos hablando de él, ¿no?, Trató de probar y ahora, miren, aparece uno posesivo que le corresponde a Taylor también. Su punto, ¿no? Este, de vista, ¿no? Para, mediante la, la comparación de resultados. Bueno, entonces aquí tenemos, pues, dos pronombres. Los dos son de, de, esta persona. Aquí no hay tanto problema. Es una línea como que muy, muy, este, clarita en eso, ¿no? Pero bueno, para eso sirven entonces los pronombres como, como vemos. Sigue otro tipo de pronombres. En realidad son cuatro los pronombres o los grupos de pronombres importantes en inglés. Está el de sujeto o los personales, ¿no? los que acabamos de ver, yo, tú, él, I, you, he, she, it. Luego están estos precisamente en el orden, sería así, pronombres de sujeto, luego siguen estos que se llaman pronombres de objeto. Aquí le pusieron pronombres complementarios, Digo, este, se entiende que los principales son los primeros que vimos, pero estos también dentro del mismo este, concepto, estos que se llaman pronombres de objeto, lo que hacen es y complementar la idea y decirnos a quién o eh, en quién va a recaer la acción de, de, del verbo que tiene mi, mi oración. Entonces, miren, de hecho, muy parecido a como lo hacemos en español, ¿no? A I le corresponde me. ¿Cómo lo traduzco? Como a mí. Por ejemplo, en inglés, she, perdón, yo voy a empezar. she told me, she told me a secret, ¿no? Digo, entonces, ella told me, después de los verbos, normalmente van estos, que son pronombres de objeto. Ella told me, me dijo, ¿no? Este, un secreto. En español... Eh, no son tan necesarios porque en la misma conjugación los, los ocupamos ya, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, cuando conjugamos un verbo, es, como cada sujeto va cambiando en la conjugación en español, podemos identificar ¿no? a quién le correspondería. Eh, y ya no es necesario, ¿no? Está repitiendo. este Por ejemplo, me dijo a mí. <ríe> es muy redundante, ¿no? Ya sé que si yo uso me dijo, ya, perdón, ya este a mí ya no es necesario porque, pues para eso, ¿no? Era este de me dijo. Bueno, entonces estos pronombres de objeto, cada uno tiene el que le corresponde al de sujeto, ¿sí? ¿Cuál cambia? Bueno, cambian ya un poquito más este de he, que se convierte en him, es a él, a, a, ¿no? Le, en él va a recaer la acción, ¿sí? En she, que sería her también. It se queda igual, este we, ¿no? Se convierte en os, es la U y la S. Os, que es a nosotros, a nosotros. Luego creo que es de los que pueda, ¿no? Causar un poquito de confusión, ¿no? No se parece nada al origen, pero bueno, es ese, os, a nosotros. You plural se queda igual. Y ahora dein, que significaría este, dem, eh, a ellos, ¿no? Y, o, o el uso de los artículos, ¿no? Les, las, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, dice when a child, <coughs> dice que <coughs> perdón, cuando un niño vende rosas en la calle, ¿no? Dice, and you buy them y tú se las compras. Eh, you are, tú estás participando en la economía underground, pues es informal. Dice, <coughs> entonces que them se está refiriendo a las rosas. O sea, hay que checar que ese pronombre viene a sustituir un sustantivo, ya no se va a repetir rosas, rosas, o sea, el decir eh, el, en la calle, ¿no? Eh, vende las rosas y tú le compras las rosas, ¿no? Ya no es necesario, entonces, eh, dem está sustituyendo a las rosas. ¿Qué quiere decir cuando se las compras, va dem? Estos entonces, los, los pronombres que le pusieron aquí complementarios, Van después del verbo, complementan ¿no? este, la acción. Nos dicen en quién recae la acción del verbo. ¿sí? O sea, en este caso son Biden, ¿no? comprar las rosas o comprar comprárselas, ¿no? en español diríamos. Bueno, son muy importantes, de hecho, yo creo que a veces mmm, se conocen más a los posesivos, el grupo que vimos antes, my, your, his, bueno. En este caso, si estos se desconocieran o les cuesta trabajo uno que otro de estos o se olvidan, ah, yo les recomiendo mucho hacer listas, eh, no sé, cada quien sabe su forma de aprender o memorizar. La lista es muy efectiva porque pues, es repetición, repetición, ¿no? Y, y, y memorizar, o sea, cuál le corresponde a cada uno de ellos, si es que se olvida, se confunden, no es necesario de verdad Dejar un minuto en una traductora, en un diccionario, para buscar el significado de, del pronombre. Es como perder el tiempo, o sea, es mejor invertirlo en otra palabra, no en un pronombre, que si nos aprendemos los cuatro tipos de pronombres, de verdad que es, es una, una gran diferencia. Se nota entre saber pronombres y no saberlos, porque... Seguro a, les ha pasado o les pasó antes, ¿no? Este que cuando vamos leyendo te topas con diferentes pronombres, o sea, no siempre nada más va a ser, <coughs> perdón, el posesivo o el, el pronombre de objeto. Existen otros, otro grupo más, ¿no? <coughs> que también es importante. Bueno, este, y, y tenemos que saber cuál significa, qué significa cada uno y a quién se refiere, sobre todo. Y ese es como el hilo, el hilo de la lectura. Si yo ya fallo ¿no? en, en, en reconocer a quién está sustituyendo un pronombre, me puedo confundir. Y también se presta mucho como para preguntas, ¿no? de, de, de diagnóstico, de examen. Pues por lo mismo, ¿no? Es un desafío sí reconocerlo y no perder el hilo, no, no perder esa... Este, eh, pues sí, eh, esa, esa, esa idea, ¿no? Eh, la referencia, pues, ¿no? De quién se, se está sustituyendo o a quién se está sustituyendo con un pronombre. Bueno, entonces les recomiendo mucho memorizarlos, si estos aún no, no se olvidan, sí, memorizarlos y les va a cambiar mucho, mucho la lectura, es más rápida, ¿no? Ya no tengo que detenerme tanto y digo, híjole, que es de M, ¿no? Primero, de M. Y luego con DEM, digo, híjole, ¿y ahora quién? ¿no? ¿A quién está sustituyendo DEM? Entonces es como llevar también, les digo, ¿no? Esa, este, esa lógica en la lectura como lo hacemos en español, ¿no? De hecho en español yo creo que es más difícil porque usamos los artículos, ¿no? Como les decía hace ratito, me dijo, le dije, ¿no? le dijimos, etcétera. Ya el decir, me dijo a mí, le dije a él, le dije a ella, ¿no? es muy repetitivo y normalmente lo ideal sería evitarlo en español, ¿no? Este, pero, por ejemplo, eso es difícil para, para alguien que quiera aprender español. Pues nosotros ya lo sabemos, pero eso debe ser difícil, porque además cada pronombre cambia la conjugación del verbo. Cada pronombre lleva un artículo, me, le, ¿no? O sea van cambiando algunos de ellos y otros mucho. Entonces, yo creo que sí es mucho más difícil en español. La ventaja que tenemos en inglés, <coughs> a tener que. la ventaja que tenemos en inglés es que ya, eh, pues nada más es un pronombre, ¿no? Pues, eh, o sea, me refiero a que no hay artículos con pronombres que tenga yo que aprender o memorizar. O sea, ya cuando yo veo dem o him, o hair, ya sé que es a él, a ella, a ellos, ¿no? Ya no hay como más, más complemento que un pronombre. Entonces, sin memorizarlos ya cambia mucho, mucho la lectura. Bueno, ahora, estos que también ya se conocen, que nada más aquí tienen la manera formal, ¿no? De llamarles, que se llaman pronombres demostrativos, que son this, that, bueno, el primero, this, este es el singular, ¿no? En español lo usamos para decir esta, este, este esto. Eh, el that también es el singular. Eh, y estos se usan en referencia a la, a la distancia que haya del que habla, ¿no? De lo que está hablando. O sea, this pues, es algo que yo tengo cerca. O una persona que tengo cerca, pues esta, este. Pero that, pues ya más bien se refiere a algo que no está cerca de mí. Por eso uso ese, esa, eso. Pero los dos, this y that, son singulares. Y sus plurales, o los correspondientes de ellos en plural, es este, this, es este, con doble e. Se parece mucho, si sí, en la pronunciación, no bueno, cambia tantitito, pero bueno. O sea, la, la, la, la importante lectura, pues es reconocer, ¿no? Cómo se escribe. Entonces, this, que serían estos, estas, ya es plural, ¿sí? Y those, que también este, eh, ya es eh, en referencia a algo que está lejos, ¿no? A, a una distancia que no la tengo cerca a ellos o a esas o, ¿no? Este, es, es ese entonces, ¿sí? Digamos que this y, y, y this, o sea, estos dos, es su singular y su plural. Y de that, el plural sería those. Bueno, muy importantes. Igual memorizar este, su traducción en español nos ayuda mucho, mucho. Esto sobre todo de this o that, sobre todo este that, es muy común verlo en, en párrafos porque además son también una especie de preposición, o sea, eh, hacen mucho la referencia, ¿no? De quién o a quién, ¿no? este, se está hablando. Entonces, el reconocerlo, uy, hijo, le ayuda mucho, mucho. Y es, es un comodín, ¿eh? De hecho, este se usa mucho también como eso, como un comodín, eh, se usa para, pues para singular, para plural, pero digamos, ¿no? Su forma estrictamente hablando sería esta traducción. Dice underground que la economía, este, underground, que es la informal, dice, es también conocido bueno, ya la dice aquí, ¿no? <ríe> es que esto de underground, ¿no? Literal, sería subterránea. Dice la economía subterránea, ¿no? Pero bueno, se refiere a, pues eso, ¿no? La informalidad en, en quien vende, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Este, en, en lugares que no son formales, no pagan impuestos, etcétera, ¿no? Es la, la economía informal. DIS, miren, luego, luego ya tengo uno de estos, es una sola situación o es un, es un concepto. Entonces, si es DIS este que es singular, ah, pues nada más se refiere al concepto previo, ¿no? Que, que conocí, que me dijeron, la economía informal. Y así voy siguiendo, ¿no? La lectura. Ya no se me repite de nuevo el concepto. Entonces dice que this is, is one of the, dice que esta, ¿no? La, la economía informal o el mercado informal es uno de los muchos términos que ha recibido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, this se refiere a mercado informal. En este caso, miren, dice ahora people, dice que la gente produce eh, goods, son productos, eh, recordemos que cuando la palabra good lleva una s, ya no es adjetivo, ¿eh? no, no viene del adjetivo bueno o buena para convertirse en su plural. no Los adjetivos no se pluralizan. La palabra goods con la s ya es un sustantivo que significa productos, mercancías. Puede ser singular y plural, ¿eh? es, es irregular. O sea, con esa misma forma, goods, puedes hablar de un solo producto o de dos en adelante. Es un sustantivo, se les llaman irregulares, que no cambian su forma de, de eh, en este caso, este, no cambia su forma de singular a plural. Hay otros en donde, pues, al revés, ¿no? Cambia mucho, pero bueno, este, este es como, pues muy, ha sido muy, este, visto en esto, ¿no? En nuestros textos. Entonces, que la gente produce eh, productos y servicios. Ahora, DIS, ¿por qué viene DIS, no? Dice que esto origina los mercados. Este dis no está haciendo referencia en particular a un concepto como productos o servicios, porque si vemos, están, al menos servicios, es muy claro que está en plural, ¿no? Entonces, digo, porque podría ser confuso decir, bueno, pero dis es este, esta es singular, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se está usando si tengo goods, productos, servicios? es que en realidad lo que hace DIS, y para eso sirve mucho DIS y DAT, ¿eh? eh, lo que hace es sustituir la situación, o sea, es algo que pasa, nada más no está refiriéndose en particular a eh, los factores de esa situación, que serían no gente, plural, goods, productos y, y servicios. No, no o sea, de, de, me están haciendo referencia de toda esa situación. Entonces, DIS está este, sustituyendo a que esto que la gente produce, ¿no? P productos y, y hace productos y servicios. Eso es lo que sustituye. Entonces, bueno, pues aquí también ya, ya está ¿no? este, explicado. Y estos, que no, ya no me voy a detener tanto en cada uno, nada más es reconocerlos, este, existen también eh, para, para hacer eh, pues pronombres indefinidos, ¿no? No están refiriéndose a alguien en particular. Eh, por eso se llaman indefinidos, no es él, no es ella. Eh, algunos son de numeración, ¿sí? eh, como estos ahorita el primero. Y, y bueno, son usados, claro, pero fíjense que yo creo que la ventaja, por ejemplo, del one o on ones, pues es que la referencia creo que puede ser inmediata, ¿no? Aquí como no se refiere a él o a ella o a ellos, pues de inmediato, ¿no? Podemos hacer la asociación. Este one, ah, pues, ¿a qué se está refiriendo? Ah, pues, a lo previo mencionado, ¿no? Sin tener que pasar por si es para él o si es para ella, ¿no? Bueno, entonces, existe este one, que también tiene su plural, once, ¿no? Este, dice, podría ser algo así como el cual, ¿no? Los cuales, las cuales, una manera en español, ¿no? Puede tener varias, pero, pues, esa puede ser una que nos funcione. Y este soch, que también es, es muy común, eh, yo creo que sí depende aquí el contexto en el que se quiera usar, porque también se usa mucho en el inglés de comunicación, hablado. Eh, y este es mucho, muy usado para hacer hincapié, para, para hacer como algo más, eh, más obvio, ¿no? Eh, alguna situación o alguna persona a la que se refiera. En español se traduce algo así como, como dicho, o dicha. Dicha situación, ¿no? Dicha conversación, eh, dicho problema, ¿no? Dicha persona, individuo, etcétera. Para eso sirve este such. Después de él va un sustantivo, ¿no? Como le, les, de, les, les decía yo ahorita, ¿no? Eh, dice que nuestra era eh, se distingue, ¿no? By much. o, sea, o está distinguida, pues, ¿no? O es distinguida creo que suena mejor por eh, bueno aquí nos manejan este, ciertas eh, situaciones juntas no dice la discusión en el patriotismo no el bienestar social la ley no an orden ¿no? y el orden entonces pa, de eso no es, de esas de esos factores no está es, o se distingue en nuestra nuestra era bueno luego dice que algunas personas creen That, creen que. Este that funciona mucho en español este para, para usarse como ese que. Aquí, eh, that no es que esté sustituyendo, no es un referente, más bien es el que me da eh, pie a lo que sigue, ¿no? a la idea siguiente. Eh, fíjense que a veces puede usarse o no, no es obligatorio. Si se usa, se entiende mucho mejor la, la idea pero puede, este, puede sustituirse en ciertas ocasiones. Pero cuando lo vemos, en este caso, no sirve mucho su traducción como que. Dice que alguna, algunas personas creen que such talk, que dicha plática, dicha discusión, dicho, eh, ¿cómo lo podría llamar yo? este Pues sí son esos factores que nos acaban de, de explicar, ¿no? Dice, is only, dice que es una, solamente una máscara, ¿no? Este, para esconder la indiferencia privada particular, ¿no? A los asuntos públicos. Ok, bueno. O sea, que esta, hay una palabra, dicho rollo, ¿no? O sea, claro que suena feo y muy informal, pero es que este este rollo, esta, esta forma de, de, esta idea, ¿no? También podría quedar. Está, está englobando a todos esos factores, o sea, no está hablando nada más de que se puede confundir, ¿no? Lo de top con la discusión que viene acá, al sustantivo, ¿no? No, es, es este concepto, este, esta idea de estos factores juntos lo que hace la diferencia, ¿no? De, de nuestra, de cómo se distingue, creo, ¿no? La, la nuestra, nuestra sociedad en esta era. Bueno, y entonces aquí es, es eso, ¿no? Se refiere a todos estos, ¿sí? Eh, el so, ¿no? que es un so, hasta think so, aquí normalmente sirve para este, eh, hacer como hincapié, sí, también, y, y, y puede también funcionar como eh, eh, un, una palabra que, que haga de que yo concuerde con algo, con alguien, ¿no? puede ser de estos también. Depende del contexto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, él piensa que la tasa de inflación se elevará, ¿no? I think so too. Esta es una expresión que se usa mucho para decir yo, yo lo creo también. I think so. Entonces, este so lo que está haciendo es sustituir a la idea que me acaban de explicar. ¿Cuál? Ah, pues, de que él cree que la inflación va a aumentarse. Entonces, este I think so, ¿no? Si yo lo creo eh, este también, ¿no? Es habla de... Este show de la situación. El tú con doble O, normalmente es muy común para, para el ya? inglés de comunicación. Sí. Ah, no sé si soy yo, pero seguía viendo la misma diapositiva de los pronombres complementarios. O oh, no sé si soy yo. Sí. O no la ah, ok, ok. Gracias, gracias. Este. Pues es que yo bajé, no sé si, pues me dice que sí se está viendo. Ah, ya, ya, pero, le, ya, ¿Ya la ves? Ah, ok, ok. Yo creo que se me quedó pasmada, ¿no? Ahorita que, que este, bajé. Es que es una sola. Aquí vienen una sola, pero o sea, no, ya no cambié yo de página, sino en, está en una, en una completita. Gracias, ¿eh? Bueno, sí, perdón. Eh, primero les explicaba este one the ones, ¿no? Eh, luego el Sotch, que pues sí es muy, muy usado. Eh, pero bueno, si nos aprendemos qué significa, no habrá problema. Dicho, dicha. Este so, que estábamos acá, ¿no? Es, les digo, aquí en este tipo de contexto, en donde yo también concuerdo con alguna idea o alguien concuerda con algo, es este yo, eh, perdón para decir, sí, yo lo creo también, yo creo que sí es eso, pero so en realidad sustituye, ¿no? A esa idea que se tiene, la idea de él, por ejemplo. Y el tú con doble o, les decía, es para para decir esto, ¿no? También en, en, en, en inglés, ¿no? Eh, para eso nos sirve en español, ¿no? Y dice aquí, eso se refiere a, pues, a esa situación, ¿no? A que la inflación, pues, va a aumentarse. A eso se está refiriendo. Bueno, claro, para hacer hincapié que además yo estoy de acuerdo, ¿no? Eh, y estos que son de, de orden, de former, que es el primero, de later, que es lo último, la última o el último, pueden estar sustituyendo a una situación o a una persona, este, porque precisamente ¿no? para eso nos sirven, para enumerar eh, personas, situaciones, eventos, ¿no? Dice acá, por ejemplo, que um, dice Useful Human Beings, in, uh, bueno, sí, que los seres humanos, ¿no? Este, útiles, digamos, que no suene tan feo, en la industria. O sea, que tienen esa característica, ¿no? Personas, seres que trabajan al servicio de la industria. Es que en español sería algo así como industriosos, no sé, creo que no se aplica muy bien, suena raro. Pero bueno, pues es quien se dedica, ¿no? Este, a la industria, que tienen esa, esa, ese trabajo y son útiles en la industria. Dice que pueden ser divididos en dos clases, ¿no? Dice, people for whom... Dice, la gente para quién, este hum es buena oportunidad si no se sabe. Este es una de esas palabras WH, que también tiene un significado en particular. Se usa para decir hum, para quién. Es eso, para quién. Industriales. Ah, claro, gracias, también, Sí, perfecto. Ahí sí suena, sí suena muy bien. Gracias, sí, tienes razón. Este, luego acá ya cuando está uno haciendo la referencia, ¿no? O estás viendo los textos, eh, a, a veces como que las palabras, ya por sí, ¿no? A mí luego se me olvidan. Eh, pero, o sea, conoces el concepto y pasa mucho, ¿eh? Y, y, y ya verán ustedes también que en la lectura, o ya lo hacen, ¿no? Que, que en, en los textos en su lectura saben a qué se refiere sin que necesariamente en español yo tenga la palabra exacta. Claro, acá sí la necesito yo para decirles ¿no? qué es o para qué es, pero digamos, en una lectura, esa es una gran ventaja, ¿no? que yo estoy leyendo, tengo la idea a qué, a qué se está refiriendo el contexto y no tengo la necesidad, digamos, porque no es traducción. O sea, lo que voy a hacer en, en, una, en un examen de certificación de inglés o en sus ejercicios, no es traducir, no me piden, traduce este texto, no. O sea, lo que voy a hacer es, pues eso, hacer referencia a algo o a alguien. Y, y si yo sé el contexto, ah, ya eso es más que suficiente de verdad. Porque a veces puede ser lo opuesto, ¿no? Ay, ahorita está pasando todo el... la vendimia. Bueno, este, puede ser también que conozcamos la palabra... ¿no? su significado específico de inglés a español, y a lo mejor el contexto no lo ubico, y eso es, es, es muy limitado, o sea, me limita mucho. Sin embargo, cuando yo conozco el contexto de la palabra, ¿no? es muy amplio, o sea, puede aplicarse aquí, o, o sea, que se refiera, de verdad, no se sientan este, con el temor de que si yo no me la sé exactamente en español, ¿no? su traducción, ¿Puedo equivocarme? No, porque en realidad lo que se está haciendo en un examen es, es comprensión, ¿no? Ver que yo entendí precisamente el contexto, el vocabulario. Entonces, eh, digo, esa es una gran ventaja, a mí me parece, ya cuando sí se nos dice si sí traducir, explicar, ¿no? Ahí sí ya, de verdad, sí son muy necesarias las, las eh, equivalencias, ¿no? De inglés, español exactas Bueno. Entonces, este whom, les decía, es, es una WH que significa para quién. No tiene que ver con who, ¿no? Porque pues este podría confundirse, ¿no? Si tiene un uso esta, es for whom y significa para quién o para quiénes. En este caso es plural, ¿no? La people for whom para quiénes, en este caso, ¿no? It is work, el trabajo y el placer es placer, o sea... Eh, que no hay diferencia entre, ¿no? Lo que te... Esto sale de que la función de veces de orden 1 evaluada en cero pega en 1 Eso es algo que les pedí que recordaran. Y que para cualquier orden distinto de cero, eh, va a pegar en 0 en t igual a cero. Entonces aquí es parte del conocimiento que ya teníamos. Ahora, habría que ver si, eh, pero creo que no, no se puede deducir de la ecuación misma. Sí, porque en t igual a cero me queda la derivada de y en cero igual a cero, que es lo que se usa aquí. Sí, esto es consecuencia de la ecuación misma. En t igual a cero, en t igual a cero, todos, ambos son cero, pero sobrevive esto, que es cero. Sí, pero la otra sí requiero el conocimiento. Vamos a ver, este, en t igual a cero, no puedo deducir que la y sea igual a uno. Bien, entonces, este, bueno, por lo menos yo no pude. Si de la ecuación misma pueden ustedes deducir que la y evaluada en 0 es igual a 1, pues adelante. ¿Sí? Ahorita por lo menos no se me ocurre. Bien, entonces esta es una condición que es necesaria para tomar la inversa y evaluar la constante. De ahí que la c sea igual a 1. Bien. Ahora, recuerden que también tuvimos en alguna ocasión, les presenté un problema en que nos dan una serie y resulta que es la serie trigonométrica del seno o del coseno, la, el que haya correspondido a ese problema. Entonces, esa serie es posible, si las tenemos presentes, porque se usa mucho, pero yo no tengo en la cabeza la serie de esta función debe ser de orden cero. ¿De acuerdo? Entonces lo que haría en general pues ver si puedo dar un coeficiente general que es lo que nos brindan aquí en este término y poder dar una sumatoria y en base a esa sumatoria ver si puedo este, encontrar propiedades de la función que de la cual obtengo el desarrollo en series ¿Sí? aquí ya nos dicen porque la conocemos, de que esta es la transformada de Laplace de la eh, función de Bessel de orden cero. Pero al verlo acá, ¿qué puedo decir? Bien, entonces, lo ideal sería por lo menos poder obtener un coeficiente general para escribir la sumatoria. Y recordando de, desde que estudiamos los desarrollos en series, eh, esos coeficientes al tratar de dar una forma general, pues voy haciendo intentonas, por ejemplo aquí, esto, esta parte nos la están regalando, ¿no? Porque eh, ¿cómo se me va a ocurrir poner uno por 3 1 por 3 aquí. Y en el siguiente, ¿qué será? 1 por por tres, eh, porque por 5. habría que sacar el siguiente término. A ver si puedo escribir las cosas de manera tal que se me ocurra escribir una forma general del coeficiente. Bien, entonces, este... Esto se ve que la intención es poner un doble factorial y observen entonces que aquí tomando un 2N por N factorial junto con el numerador tiene que ver con el doble factorial de N. Sí, eso Con el uso van recordando esas cosas, entonces traten de hacer más problemas para pues, tener más recursos. Y poder generalizar esto. Y a la otra parte que se forma aquí, pues por eso este se escribió el cuadrado. Bien, entonces, si tratáramos de hacer la forma general, calcular la forma general, debería de quedar de esta manera. O sea, la transformada de la función de el de orden n. Aquí no dije si n es entero o no, pero yo creo que debe de ser entero. Habría que ver cómo se desarrolla el procedimiento. Ahora, este, vamos a ver si puedo obtener la transformada de la función de Bessel, la transformada de Laplace de la función de Bessel de orden 1 a partir del resultado que tenemos acá. Entonces, de aquí vemos que es la transformada de menos la derivada de j, de orden cero. Si lo escribimos así tal cual, de acuerdo a la fórmula, sustraigo el menos que está aquí y la fórmula la aplico. Y veo que tengo que escribir la transformada de la función de Bessel de orden cero. Esta y barra la tengo que cambiar por lo que está acá. ¿Sí? Pero hay una s multiplicando. Entonces me queda lo que ven aquí. Si aquí ponemos n igual a 1. n igual a 1 y n igual a 1 observamos que la A es igual a 1, entonces me queda lo que estamos escribiendo acá. ¿Sí? Aquí la A es igual a 1, entonces no aparece. Esto es simplificado por esto, porque A es igual a 1 y el menos S. Entonces factorizando un menos me da lo que tenemos aquí abajo. Bien, entonces sí salió en este caso particular. Y si usamos así relaciones de recurrencia, podría ir calculando. Claro, siempre es conveniente, como lo, lo hicieron aquí, de tener una fórmula general, ¿verdad? En lugar de estar este, buscándole. Eh, pero bueno, se van escribiendo en forma binomial los resultados. Por ejemplo, para n igual a 2, etcétera. bien si hay dudas sobre esto vamos a obtener esta transformada de otra manera eh, eh, cuando veamos los problemas la integral de una transformada se puede mostrar que esta integral noten que aquí abajo está evaluado en s está evaluado en S, esto se puede escribir como la función original dividida entre T. O sea, si yo tengo una función original, digamos, G de T, pero la puedo separar en una función F de T entre T, entonces transformada se puede escribir como la integral que ven aquí. Claro, siempre este, hay que tener cuidado de que el T igual a cero no truene este asunto, porque la transformada de Laplace, recuerden, los límites de integración son de cero hasta infinito. Bien, entonces todos este, los límites de integración usando la función escalón de Heaviside en donde la función de Heaviside se define de esta manera. Recuerden, el escalón, en el caso más sencillo, es que si varían eh, T, y hasta T igual a cero, va a ser cero la función, pero a partir de, de cero va a ser 1. Eh, en forma general, si se escribe T menos K, significa que para T menor que K es 0. Y para T mayor que K va a ser igual a 1. O sea, el escalón se desplazó con respecto al origen. Entonces, la transformada de la, plus, de la función escalón, ¿cómo se va a escribir? Se va a escribir de esta manera porque no empieza en 0, empieza en K. Como nos está diciendo la, la función escalón. Y la transformada, pues al integrar me queda lo que observan. Bien, aparece un exponencial. Ahora, si K es igual a cero, nos queda la transformada de una constante, como pueden ver. lo cual es razonable porque la, la transformada de Laplace empieza en cero. Ya hablábamos de que la transformada de una constante es igual a, uno, a c entre S. la transformada de 1 igual a 1 entre S. O sea, si la constante c es igual a 1. Y si jugamos con funciones escalón, me queda que aquí este es un escalón finito. ¿Qué quiere decir? Cuando t es igual a 0, empieza a ser 1, pero por el signo negativo y como cuando t es igual a acá, esto es igual a 1. entonces el 1 anterior se le resta otro 1 al llegar acá y entonces tenemos un escalón finito y cada uno representaría una integral de esta forma. Y por tanto, un escalón finito tiene este, este, este, esta forma. Se le puede llamar punzo rectangular si estamos estudiando ondas. Estas funciones, al querer calcular la inversa, este... Vienen tabuladas, revisen las tablas y verán que aparecen distintos tipos de, de, de funciones. Y como esta, por ejemplo, que tiene una, función, un este, una longitud finita, del escalón, y este que tiene una longitud infinita, pero empezando en K. También es de gran importancia el teorema de convolución o de Faltum. Aquí tenemos el producto de dos funciones, que son las transformadas de otras. O bien, imaginen que tengo una función y si tengo buen ojo, observo que los puedo separar en dos funciones para simplificarme el trabajo. Y aprovechando el teorema de convolución, encontrar en forma integral la inversa, que sería esta, lo que está entre, entre llaves, es la inversa, y puede ser expresado en forma integral. O bien, este, lo pueden escribir de esta manera. Ya sea que por alguna razón tengo dos funciones, o bien la función que tengo de s la puedo separar en dos funciones. Entonces, hay que practicar eso, porque puede ser muy útil en diversas circunstancias. El problema es que me quede en forma integral y quién sabe si esa integral la pueda desarrollar. Entonces, vamos a ver una aplicación de este teorema de convolución o de Falton en el sistema más sencillote, pero, pues, que realmente no tiene nada de sencillo como vamos a observar. Entonces, eh, tenemos una ecuación con forzamiento y con fricción. Es la ecuación de un oscilador con esas características. Al tomar la transformada como me están dando esto, eso me, me simplifica mucho el trabajo, ¿eh? Porque si dejan estas constantes ahí vivas, voy a tener que sufrirle más en calcular la inversa. Bien, entonces, con esas condiciones iniciales del oscilador, de que el oscilador tiene, este, digamos, desplazamiento cero y velocidad cero en T igual a cero. Voy a suponer que la transformada de la F es esta, la transformada de Laplace. Recuerden que toda la ecuación la tengo que transformar, toda, ambos miembros. Entonces, esta es la transformada y la F minúscula es la transformada de la F mayúscula. Aquí ven que ya podemos despejar y nos queda esta expresión. Me voy a regresar a lo que este, les envié en las notas. que les había dicho que eh, parecía que estaba equivocado. A ver, déjenme ver dónde andaba. Y por eso en las notas que les envié ya viene con corchetes que no había usado. Y ese... Miren aquí, por ejemplo, en esta de arriba no puse corchetes. Pero sí factoricé un 2. A ver... Eh, este, este un medio... Hay una separación ahí ligera, pero en este no lograba verlo, pero sí se bien el cálculo. O sea, de lo que queda este 2 por lo que ven aquí sumado al 3. A ver, este. Nos debe dar lo que observan aquí. Después de factorizar el un medio. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? A que antes de hacer la operación de allá, eh, el un medio lo factoricé. Y entonces. El 2 lo pongo abajo del 3, por eso ya no lo utilicé multiplicando al 5 cuartos al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces eso ya arregló las cosas, ¿Sí? es lo que no había notado ese paso en la ocasión anterior. Bueno, esto que hicimos aquí es lo que ya no les estoy escribiendo en el problema que estamos viendo, ¿sí? Que ya toma la forma que estamos viendo aquí. En este denominador y que sigue todavía adelante en este lugar. En todos lados puse los corchetes. Bien, todos esos pasos hay que hacerlos con mucho cuidado. Y. ¿Dónde no andábamos? Aquí abajo. Ah, aquí está. Bien, entonces, esta es el despeje, esta es la transformada, este es lo que vale la transformada de la variable X original, de la X minúscula. Entonces, como el forzamiento es cualquiera, me conviene separarlo para expresar en forma integral. Y entonces, aprovechando el teorema de convolución que ven aquí, Calculo la inversa y F de S es la F1 y F de F2 de S es lo que están viendo acá. Así lo manejo, uso la fórmula de la convolución para saber a quién le atribuyo el T-Z menos y se lo atribuyo al forzamiento. Y lo demás lo escribo tal cual debe de ser. Porque va a haber un exponencial con signo negativo debido al B entre 2M. Sí. Y esto es lo que va a contribuir para la periodicidad en Z de, que nos da la solución. ¿De acuerdo? Entonces esto hay que calcularlo para saber qué están poniendo aquí. Ahora, esta notación es importante porque no voy a poner todo el mamotreto ese aquí adentro, ¿de acuerdo? Entonces, este, uso notación que me simplifique el trabajo. Bien, entonces, hay que poner cuidado porque si doy una función relativamente sencilla, a lo mejor me voy a tardar más en integrar esto a que si yo hubiera puesto la transformada desde el principio y ver si me simplifico el trabajo con la inversa. ¿Sí? Entonces, tienen esas dos opciones. Si la función es sencilla, la del forzamiento, pues escribo su transformada y manejo todo tal cual y busco el cálculo de la inversa. ¿Sí? Pero en forma integral, en ocasiones podría ser más difícil integrar aquí que volver a hacer el problema si me dan una función sencilla llegar a esto y calcular la inversa. Entonces pues tienen que hacer esa valoración. Sí, pero esto queda, y es interesante, queda como una función de Green en forma integral. Sí, aunque la función de Green solo se usa para la solución particular de la inhomogénea. Y aquí resulta que ya tenemos la solución completa y están incluidas las condiciones de frontera que dimos aquí. Bueno, estas son condiciones iniciales. Entonces tienen que valorar eso. Ah, bueno, ahorita se me ocurre, ya iba a empezar con este, la integral de Bromwich. ¿Qué tal si a F le pongo 1? Hagan la prueba poniendo, este... Ah, es que no puedo poner 1 aquí, ¿verdad? No, porque la, la inversa de 1... Uno... Una función directa que me dé un 1, ya vimos que era una delta. Si sí, no, no, entonces este, omito esa idea de momento porque no era simplificadora realmente. Sí, porque si saliera aquí un 1, este, nada más tendría que tomar la inversa de lo que ven aquí y eso ya lo conocemos, ¿no? Son las funciones trigonométricas. Debe haber un exponencial del frente, entonces sale de inmediato. Entonces, si la inversa de 1 fuera la delta de Dirac, la tendría que escribir aquí, la delta de Dirac. Y la integral no es de 0 hasta infinito, pero este, si la, la función es 0 fuera de, de t, más allá de t, entonces puedo usar la delta de Irak y que me dé el resultado que hubiéramos obtenido desde aquí directamente. Bueno, entonces ya no voy a locurar porque este. Esta parte es importantísima porque es una fórmula general para obtener la inversa. Aquí se está usando integración de contorno. Pero vamos a utilizar los resultados de la variable compleja y de integración de contorno, para no usar directamente la integración de contorno, sino el teorema de residuos. Noten que afuera hay un 1 entre 2pi, un 1 entre 2pi, entonces en el cálculo de los residuos de la integración de contorno, Regularmente 2 pi y la suma de los residuos incluidos en una zona en la cual este, la parte real de s es menor que gamma La gamma está aquí en los extremos de integración. Bien, entonces se simplifica y nada más nos queda esto, nada más tenemos que hacer la suma de los residuos. Recuerden que es en este caso particular nada más porque la fórmula para el cálculo de residuos es la de acá. Entonces teniendo eso en mente, vamos a ver algunos ejemplos, que estos son sencillos también. Entonces esta función, ay, permítame, déjenme... Este, estarle mostrando, a ver si se puede mostrar la fórmula, no, pero se las voy a mostrar. Aparece un e a la st multiplicando a la función a la cual le quiero obtener su inversa, e a la st. Entonces, por esa razón, si yo tengo esta función, le multiplico e a la st y voy a calcular los residuos la suma de los residuos de esta función y veo que hay dos polos, en S igual a menos A y en S igual a A. Entonces, para el cálculo del primero, recuerden la fórmula general para obtener los residuos. Primero, debo de tener factorizada la expresión anterior. Si no se pudo factorizar, por lo menos tomar la división tal que yo pueda sustraer un término parecido al que está aquí en el numerador. Entonces, este se va a simplificar con el que está aquí. Y después se evalúo en S igual a A. Y me queda un medio de E a la AT, porque evalúo en A en todos lados. Después de simplificar, evalúo en A y me queda 2 A en el denominador. Por la A, entre la A, más bien en el numerado está una A también, se simplifican. Y E a la SA es lo que queda, pero al revés. E a la AT es lo que queda. En el otro caso se hace lo mismo y se simplifica este con el que está aquí. Y al tomar menos A me queda menos un medio de E a la menos AT. Entonces, como este tiene dos residuos, nada más, el resultado es la suma de los residuos, que es una función hiperbólica, seno hiperbólico, y esa es la función que debería de ser la original. Bien, entonces, estoy usando esa integral de Bromwich. Tienen que recordar el nombre para cuando se les pida utilizar integral de Bromwich. Bien, ahora, en estos residuos hay que recordar lo siguiente, que si los polos son de multiplicidad K, que es muy frecuente, así que en el denominador nos queden este, polos de multiplicidad K, el residuo se debe calcular con esta fórmula. Recuerden eso, por favor. Y hay que recordar que aquí la f está puesta como ejemplo, ¿bien? Pero en realidad es esta función la que debo de utilizar. E a la st por f de s. ¿Sí? Y es el integrando de la integral de Bromwich el que uso, ¿bien? Entonces es integrando de la integral de Bromwich... Hace el papel de la F de Z que está escrita acá, en esta forma. Noten que es K menos 1 aquí en este factorial y este es K menos 1 en la derivada. Pero acá debe aparecer K. Entonces va a haber que tomar algunas derivadas, depende de la multiplicidad que tenga eh, el polo en el denominador. Bien, pues hasta ahí llega el curso. Lo que me resta es darles problemas de solución de ecuaciones diferenciales parciales y diferenciales ordinarias. De este, con la aplicación de este método operacional, como se le llama, que es la transformada de Laplace. Entonces, este... También la transformada de Fourier está de Fourier está dentro de los métodos operacionales. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Y eh, Nos vamos a los problemas. Bien, como les platicaba, vamos a tratar de calcular la transformada de esta función de Bessel con una expresión más sencilla. Aquí dice que tome la forma integral de contorno de esta función de Bessel de orden cero y aplicarle la transformada del, de la plaza. invertir los órdenes de integración y mostrar que esto es igual a esto. Lo acabamos de ver, así de, sabemos que sí es la respuesta. Ahora la función de Bessel en general se puede expresar en su forma integral de contorno. Sí, recuerden que esto, esto es una serie y en la integral de contorno, el, el polo, es en el polo donde se puede encontrar la función. Entonces, desarrollo en series lo que ven acá. Y solo aquella que tiene 1 entre t, no? Pero solo aquella que tiene 1 entre t es la que va a sobrevivir. Bien, entonces, en ese caso solo nos va a quedar la función de Bessel de orden nu. No. Entonces, por eso esta representación de contorno es, es útil. Bien. Bueno, entonces, en el caso de la función de Bessel de orden cero, queda precisamente T en el denominador. Y para esta integral de contorno se debe usar un contorno de esta forma, rodeando el polo que corresponde a T igual a cero. Entonces, nos vamos por aquí y luego esta integral va en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Bien, entonces vamos a regresar a esta, este esquema eh, unos pasos, siguiendo unos pasos más adelante. La transformada de Laplace de J de orden cero, de la función de Bessel de orden cero, es esta. Bien, entonces la aplico completamente hasta el integrando y intercambio el orden de la integración de contorno respecto a la de la transformada de Laplace. En este caso se organizó el exponente de manera tal que quedara explícitamente la x. Y por tanto, podemos integrar una vez y va a quedar este denominador que está multiplicado por la t. Pero al multiplicar por la t tenemos que aquí me da un 1. Y por este, un medio me queda un medio nada más con signo positivo. Esta T al multiplicarla por la T de acá me queda T cuadrada por un coeficiente menos un medio. Y la T va a quedar multiplicando a S. Entonces de ahí, en total, nos vamos a encontrar con este resultado. Esta es una ecuación cuadrática y vamos a buscar los ceros de esta ecuación. Los ceros de esta ecuación son los que ven aquí, estos. Hay un signo más y un signo menos entre ellos. Noten que este integrando, la raíz cuadrada de este integrando, es mayor que ese. Entonces cuando tomo el signo menos, ese polo va a estar en este eje. Que está fuera del contorno que vamos a utilizar. ¿Sí? Y el de signo más está adentro del contorno. Recuerden que este punteado se va hasta infinito, entonces por fuerza va a estar adentro del contorno. Y esta parte del contorno va a estar muy pegada a cero. Entonces, eh, el más es el que sí contribuye a la integral. No voy a hacer los cálculos como ya vieron en algunos problemas que lo hice de ver que esto realmente se va hasta cero. Y esta parte también se va hasta cero. El hecho es de que esté... Voy a suponer que sucede, para no hacer el problema muy largo, y... pero la conclusión esta es importante. Como la dirección de las flechas del contorno van en sentido contrario de las manecillas del reloj, este, la suma de los residuos debe de llevar al frente un signo menos. Entonces, solo hay un residuo que es este, en el polo T igual a S más raíz de S cuadrada más 1. Entonces lo escribimos todo de esta manera. Hay que recordar cómo es que después de usar la, la fórmula para resolver esto, Cómo usarlo en las ecuaciones para no tener un signo cambiado por ahí. Bien, entonces había un 2 aquí al frente. Con signo menos al frente. Lo escribimos, pero aparte había un menos en este lugar. Y aplico la fórmula. Esto lo simplifico con esto. Y después a T la tengo que evaluar en S más raíz de S cuadrada más 1. Al hacer eso, me queda esta diferencia en los términos. Las S van a anularse y los radicales se van a sumar. Me queda un 2, se simplifica y me da. Bien. Entonces, pues en este caso... Sin hacer suposiciones extra en la fusión, porque recuerden que tuve que recurrir a la ecuación para dar eh, la derivada de, de la solución de la ecuación de Bessel de orden cero, debe de ser igual a cero. Eso se obtuvo a partir de la ecuación, pero luego la condición de que la función de Bessel de orden cero en t igual a cero debe de ser cero. Pero debe de ser uno eso de dónde lo saco. Aquí este, en ese sentido fue más limpio, pero o sea, hay que tener conocimiento y práctica en las integraciones de contorno. Pero bueno, se ve un trabajo limpio en el sentido que les estoy platicando y sale la transformada. Y ya les había comentado, eh, por esa razón siempre es muy importante si tienen representaciones o encuentran representaciones de una de las funciones que estudiamos en este curso y les es útil, pues manejenla. Puede ayudar muchísimo. Una nueva representación. Bien, vamos a ver aquí el cálculo... Del campo magnético debido a la corriente de un anillo circular en coordenadas cilíndricas lleva a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos kz k, la función de Bessel de orden 1. Y nos pide mostrar que la integral toma esta forma. ¿Cómo la ven? Entonces, este, vamos a hacer los trámites burocráticos para poder mostrar ese resultado. Recuerden que en todos los problemas que yo les estoy mostrando, si ustedes encuentran una solución más rápida y sencilla, pues adelante, úsenla. Y compartanla si pueden, ¿no? Si pueden hacerlo, si quieren hacerlo. Bien, vamos a ver si el método que yo manejo este, es de utilidad y es rápido. Para empezar, pues necesito armarme de las relaciones de recurrencia. ¿Por qué? Porque recuerdo que prefiero no calcular la integral de J de orden 1, sino que prefiero involucrar a J de orden 0. ¿Sí? O sea, cuando veo órdenes mayores, prefiero reducir a órdenes menores, si es posible, ¿verdad? Y si de veras veo ventaja en hacerlo. Sí, entonces este, es lo que voy a hacer. Pero aquí aparece derivada y recuerden que en las relaciones de recurrencia aparece x y aparece x, pero pues, acá no me están dando x, debo de poner cuidado en cómo manejo esas relaciones de recurrencia. Entonces, aquí nada más lo que muestro es que esto sí sucede. Sí, que puedo expresar la función de veces de orden 1 en términos de la función de veces de orden 0 derivada. Bien, entonces aprovecho eso y hago el cambio. Bien. Ahora... Aquí hay un truco que hice antes de hacer el cambio, que es que me esté estorbando la K en, en la integral. Prefiero no tener K en ese lugar. Entonces lo que hago es considerar esto junto, esto que ven aquí, como la derivada de algo. Pues tomo la derivada. Uh -huh. y como Z no participa de la integral, lo puedo sustraer. Entonces ya tengo directamente la transformada de Laplace de la función de Bessel de orden 1. Utilizando la, la fórmula que vimos anteriormente, pues sale de inmediato, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos ejercitándonos a manejar, a tratar de calcular las transformadas nosotros mismos no este, ahí se directamente a las tablas. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces las tablas, este, por más grandes que sean, no siempre van a traer lo que sale en mi problema, ¿verdad? Entonces sí vale la pena ver que hay ciertos trucos que pueden ser útiles. Bien, entonces aquí veo que puedo hacer el cambio que mostré acá arriba, pero para que en la derivada aparezca el argumento completo, Debe de aparecer el Ka aquí abajo. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que se aplica la fórmula. La derivada tiene el argumento, está esta función más bien está derivada respecto al argumento que presenta aquí. Entonces debe de estar derivada con respecto al argumento que presenta acá. Bien, entonces... Hago integración por partes, como ven, y esta derivada sigue afuera, ¿eh? Entonces, hago evaluaciones en los extremos. Obviamente, en infinito el exponencial le gana y va a ser cero esa parte. Y en cero, en k igual a cero, es la función de Bessel evaluada en 0 que pega en 1, ahí está el 1. Sí, y en 0 esto me da un 1 y lo pongo acá. Bien, y enseguida ya paso eh, la integral, el, símbolo, el signo de integración lo paso para acá. Entonces vean que esto está derivado con respecto a acá, por eso sale una Z. Bien, en, de aquí que ya tengo la transformada de la plaza de la función de Bessel. Bien, entonces este, vamos a calcularlo. Para ello tengo que ca cambiar los argumentos. Como ven aquí, hago la corrección. Esa corrección se va aquí afuera y queda expresada en este lugar. Entonces ya estoy en posición de escribir la fórmula que acabamos de calcular para la función de Bessel. Entonces, aquí hay varias zetas. Ah, por cierto, esto me daba una constante. Esto no fue cero, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué me lo quité de encima? Porque está derivado en Z. Por eso esto no va a aparecer en el resultado final. Entonces ya no me preocupo de eso y nada más me quedo con lo que está acá. O bien tomo la derivada término a término y lo dejo expresado de este modo. Bien, entonces ahora reacomodo los valores de Z de tal manera que nos quede todo de este modo. Pero ahora sí tengo que tomar la derivada en Z. Al tomar la derivada en Z se van reacomodando los términos de manera tal que nos da el resultado. Bien, eso fue el cálculo de esa ecuación. Entonces afortunadamente en ese resultado que nos dan me voy a regresar al enunciado. Eh, se parece a la transformada de la Laplace de k la función de veces el orden ¿Bien? ¿Hay alguna duda sobre esto? Bueno, entonces, pueden preguntar más adelante. Aquí dice mostrar que la transformada de Laplace del polinomio de Laguerre está dada por esto que ven aquí. ¿Les es familiar? Para alguna de las transformadas que estudiamos. Claro que aquí el numerador tiene una gran complejidad, aunque es un binomio a la n. Entonces, para ello me voy a la fórmula de los polinomios de Laguerre. De orden n están sumados hasta n. Bien, Entonces, la transformada de Laplace x a la n menos l es esto es un factorial entonces en todos lados manejo eso y ese n menos l factorial se va a simplificar con un n menos l factorial de los dos que aparecen aquí abajo como pueden observar si no saben que aquí tengo un, un, un error de escritura porque aquí debía haber puesto a x ¿Qué es lo que nos piden acá arriba? ¿Sí? Entonces, es un error de escritura aquí, porque en realidad sí lo estoy aplicando en el miembro derecho. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy aplicando? Que al sustituir AX, aquí debe aparecer un A elevado a la N menos L. ¿Sí? Y eso sí lo puse pero no lo puse de este lado. Entonces, aquí hay que ponerlo a x. Entonces, este se simplifica con este, pero al reacomodar los términos, esto que voy a circular, al reacomodarlos en forma adecuada, incluyendo el signo menos elevado a menos 1 elevado a la n menos l, todo junto, es el desarrollo binomial. Entonces, al sustraer s elevado a la n más 1 de aquí, me queda s elevado a la menos l, S elevado a la menos L. Y por tanto queda en el numerador. Pero este producto junto con estos coeficientes resulta que es el desarrollo binomial de S menos A elevado a la n Dividido entre esto. Entonces, es interesante ver la sencillez en que sale la transformada de este polinomio. y es por el tipo de coeficientes que está manejando. Bien, entonces, si no tienen dudas, seguimos adelante. En la ecuación 15189 nos dicen este, mostrar que esto se puede hacer. Y vamos a dar un ejemplo. Bien, esta es de la versión que tengo de Lafgen, que es la tercera edición. Bien, sabemos que esta integral se debe poder escribir de esta manera. Y luego de este modo, al intercambiar los signos de integración, bien, ahora si a B le hacemos tender a infinito, nos va a quedar que es la transformada de F de t entre t. Y por tanto, la transformada de la Laplace de f de t entre t debe de ser igual a la integral desde s hasta infinito, desde s hasta infinito de la transformada de f. Ahora, ¿qué tal si suponemos que s es igual a cero? O sea, que S, a ver, me voy a regresar a un chiquillo. Que S es igual a cero aquí. Pues hay que hacer la cero acá también. Y 0 acá, etcétera, etcétera. Si S es igual a cero, tengo que... F de T entre T está relacionada, la integral de esa función está relacionada con esta función. Entonces, eso puede ayudarnos a... Realizar integrales un poco más rápidamente si se simplifica al pasar de una integral a otra. Bien, entonces aquí supongamos F de, de T es igual a, F mayúscula de T es igual a seno de T. Entonces escribimos esta integral. Y yo nada más necesito escribir la transformada de seno en el integrando. Por esta fórmula que vemos aquí. Y la transformada de seno es 1 entre x al cuadrado más t. Más, perdón, más 1. Entonces este es el arco cuya tangente. Entonces integral es igual a pi sobre 2. Es lo que se logró. Que esta integral de acá es igual a pi sobre 2. Bien. Entonces, yo sé que este, memorizar estas transformadas, pues, es, está muy difícil, pero bueno, eh, hay que recordar que andan por ahí. No saben, no recuerdan la fórmula exacta, pero hay que recordar que andan por ahí, ir a buscarlas en caso de que algo se ofrezca. Esa es este, una parte importante de este curso, saber dónde localizar lo que se requiere. Mostrar que la transformada de la plaza de este producto es igual a lo que ven aquí. Bueno, en primer lugar, voy a usar este un truco para aplicar identidades trigonométricas. Entonces, yo sé que eh, si al argumento lo cambio de esta manera para el coseno hiperbólico, lo puedo convertir en una función trigonométrica donde a está dividida por i. Y esto ya pues, me sé las identidades trigonométricas y lo escribimos. También lo pude haber hecho al contrario, el coseno cambiarlo a un seno hiperbólico, por ejemplo. En fin, aquí ya se hizo de esta manera. Para corregir se pone el 1 medio y escribimos los argumentos de una manera este, más, más práctica. Y aquí da igual si es, es más o es menos. Bien, entonces me están pidiendo en el enunciado la transformada de Laplace de ese producto. Entonces ahora sí está separado. Puedo calcular la transformada de Laplace de cada uno de ellos y lo escribo tal cual me lo dan. El 1 más i y el 1 menos i tienen que ver con la raíz de 1. No, estoy equivocado. Es la raíz de i, perdón. Sí, la raíz de i. Bueno, entonces me queda lo que observan aquí, al hacer el producto, es una diferencia de cuadrados y que finalmente se llega a esto. Y en el numerador se simplifican algunos términos, me queda dos veces S al cuadrado por S que está afuera. El 2 se simplifica y ya nos queda el resultado. Entonces esa fue una manera de resolver este problema. ¿Hay alguna duda sobre ello? Entonces este tipo de problemas eh, también lo podemos resolver con funciones hiperbólicas y si recuerdo la fórmula por supuesto. Y lo separé en dos partes, conociendo identidades trigonométricas. Bien, si tienen dudas, me preguntan. Dice aquí, con el teorema de convolución mostrar que si yo tengo una función dividida entre S, eso corresponde a la transformada de Laplace de una integral de una función original, F. Entonces vamos a ver, recordar el teorema de convolución. La transformada de Laplace de uno es una entre S. Entonces... Vamos a suponer que f de 1 de t menos z es igual a 1 en esta fórmula de la convolución. De ahí que de inmediato puede escribir lo que ven aquí. Sí, y recordando por supuesto de que eh, la f subíndice 2. La F minúscula, subíndice 2, es la transformada de F mayúscula, subíndice 2. Y entonces son otras fórmulas que pueden ser de interés. Hay que recordar entonces que hay este, transformada de Laplace de integrales también. Bien, eh, lo que me gusta de Larkin es que regularmente en sus problemas usa o busca usar siempre temas que se vieron anteriormente. Entonces vamos a ver este problema a qué nos lleva. Entonces aquí dice si sí, F de T es igual a T a la A y G de T es igual a T a la B con A mayor que menos uno y B mayor que menos uno, mostrar la convolución de estos dos. Usando el teorema de convolución como inciso B, usando el teorema de convolución mostrar que esto es igual a esto. Bien. Vamos a ver entonces cómo llegar a ese inciso B. Sabemos que el, el teorema de convolución se escribe de esta manera. Y por cierto, en la notación de la convolución, en ocasiones ponen en lugar de punto, ponen un asterisco. Bueno, entonces esto se puede escribir de esta manera y como la inversa de este producto de funciones. O bien de esta manera. Vamos con el inciso A. Entonces, de la última expresión. Vamos a escribirlo de este modo. Porque uh, una es la f y otra es la G. Y factorizo. Porque aquí me estorba la T para tener la función que estoy buscando y factorizo también la corrección que vemos acá le voy a poner primas a la nueva función y que es y entre t entonces me queda esto que ven aquí y esta fórmula que también debemos recordar. Bueno, por eso se hizo la factorización, porque tiene un área de una función que ya conozco, la función beta. Entonces, vamos a usar este resultado, en el cual, como sabemos,